Hola, yo, Bianca bien. y yo, Beniti, ¿cómo te va? Bianca, bienvenida a la tarde, que está allí con nuestra compañera Celina Hernández. Hola, oh, Bianca, ¿cómo estás? Que, oh, Lindo, hola eh. a todos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te toma esta, esta noticia de, de, de la fuga de chats, del lavarropa gay y todo el asunto? <ríe> Bien, yo, yo muy bien, por suerte, muy bien. Sí. Eh, y esta noticia la verdad que me parece como... En realidad al principio me parecía una más del montón, porque bueno, es normal, ¿no? En fe de todo, todo este tipo de, de, de situaciones. Oh, Pero bueno, después normal. cuando me empecé a enterar como de cómo había sido, de, de el, el, el fondo de toda la situación con Sofía, la verdad que me sorprendió un poco y... La verdad que me, me, no, no me gustó para nada sen, cómo se comporta con su ¿Qué, en este ¿qué caso? sentís que hacia, hacia la, la actual, bueno, ya no es actual novia, no, la exnovia. ¿Qué sentís hacia ella hoy con esta situación? ¿Y? No, la verdad que. Eh, ...me pongo un poco en su lugar... ...está bien que sí. yo tuve una relación con Fede... ...que a mí me hizo lo mismo... ...porque con todas haces exactamente lo mismo... ...estábamos pensar? hablando de hecho con Celi y todas las cosas... ...que si se ponen a repetir sí. todo lo que hizo con cada una... ...exactamente la Pero, de la misma ...pero, Pero pensás, bueno, en este caso... ...¿por qué pensás que lo hace Fede? ...porque seguramente si él quisiera hacer de ...la verdad que manera, no sé, ¿no? yo a, analizando, la analizando la situación... Sí. ...pienso que tiene que ver un poco con inseguridad propia... Con que, para mí, chicos, de verdad es un patrón. Es un patrón que tiene patológico. Que se repite y se repite y se repite. No, y ah, puede igual. que no esté enamorado también. Puede que esté buscando algo en Él la otra las a todas. Es No, un no, no. Caballero. no Puede no, ser. en quien ¿no? lo elige... pero para qué mentir, ¿no? La única pregunta, pero bueno, pero para y a propósito te lo hago a vos. ¿Vos sabías de este patrón al que estás haciendo referencia que coincido? ¿Sabías de este patrón de conducta que venía trayendo ya con relaciones anteriores? No, no sabía que era tan grave, la verdad O sea, eh, pero lo yo conocías. cuando empecé a estar con él Sabía de que por ahí era infiel de alguna cosa así Pero no que era tan grave Como como, como, como este caso Que, ver, que es para mí lo que dice Sofía es grave Es grave porque ¿Cuánto? no lo blanquea Pero evidentemente hay vínculos Que pueden llevarse a cabo Teniendo amor hacia algunas personas Y, no sé, tensión sexual Atracción. Vínculos sexuales con otras no, es que se puede, por eso hoy en día también existe lo del tema de tener una pareja abierta o ¿no? no, pero Bianca, el tema tiempo? de él es que él no lo acepta. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Ya él hace lo ¿Viste que no lo acepta? ¿Viajar? Nosotros estuvimos un año y pico, pasa que ah. hubo parte que por ahí no se supo porque Bianca, estábamos muy escondidas. ¿Hubo alguna conversación acerca de tener una pareja abierta en algún momento? yo en su momento se lo propuse sí porque eh, nada uno cuando se empieza a dar cuenta de todo esto y como que él quiere hacer su vida y que claro. y bueno y yo se lo propuse porque realmente como no era celosa yo me, y nada me parecía Ni buena acá. la idea pero bueno, él desde su parte no, no lo acepta. No Ajá. lo acepta. ¿Y vos crees en, en los y no últimos...? Deja ya, Come ya, no deja comer. Come no deja ¡Ah, no, perro no, del hortelano! En los me últimos... Me bueno. A ver, en las Lucas. las últimas declaraciones, Bianca, a él comentó que, que bueno, eh, admitió que es una patología o un problema o una forma de ser que tiene y que va a trabajar en eso. ¿Vos le crees realmente que él pueda, vamos a darle el beneficio de la duda, de que él pueda trabajar en eso y en su próxima relación, tratar mejor a una mujer en el sentido de no engañarla de no mentir crees que, que, es, que es capaz de revertirlo no. la verdad la verdad yo ya no le creo no no yo ya no, no. le creo a vos te lo, a vos también te no. lo pro, te, no, digamos no, te es... lo prometió en algún momento y volvió a reincidir claro es que sí él arranca la re relación por ahí o como arrancó conmigo diciendo que era que sos distinta que, que con vos va a ser distinto o lo que sea y después bueno termina siendo igual eh, pero bueno yo pensé que con que con Sofi eh, con todo lo que pasaron y todo lo que vivieron realmente claro. las cosas iban a ser distintas pero, pero bueno, no, pero Bianca en algún a ver es raro esto que diga que vos sos distinta digamos seguramente él proyectaba en vos su deseo de no ser infiel a todos a ver lo mismo bueno pero tal vez él le sí. no, si no a lo puede le dice evitar. lo mismo él quiere pero no, puede. no depende El, de la otra no, persona él sabe, depende él de él sabe que, que, que con eso sí no para a mí ver. es que él sabe que con eso te atrapa de alguna claro. manera porque... ¿Por qué? Es así. De alguna manera, o sea, la manera de... Como, como vos ya sabés que él es infiel porque sí. es una persona pública sí. y normalmente lo ves en televisión y siempre es infiel, ¿de qué manera yo puedo eh, hacer que esta persona eh, me crea o lo que sea? Vos, Entonces, sos, ¿qué distinta? Hacer? vos eh, sos distinta. Vos y yo voy a ser distinta. Claro, claro. Con vos voy a ser diferente porque vos me provocas que yo sea diferente. Nunca que me pasó es nada igual es como una, con una mujer, por ejemplo, te puedo decir. Nunca oh. me pasó lo que me está pasando con ¿Cómo? vos. No, digo, es una pero, de las frases. Pero, pero claramente claro, eh, nunca por me pasó. ¿Y cómo lo descubriste? ¿También había lavarropas con wifi? <risa> por suerte en ese momento no había lavarropas con wifi, pero sí, sí, descubrí un montón de cosas. Hay celular eh, y además cosas también que eran alevosas, que se veían... Alevo. Por ejemplo... O sea, que lo hacía prácticamente adelante tuyo, digamos. ¿Por no. ejemplo, Bianca. No, como conté la situación que, que de, de, de esta persona que... que con la que me engañó a mí, que, que ya digo, yo estaba con mis hermanos en un boliche y que, que, que bueno, con, con Solvay trabajábamos juntas y eso claro. fue alevoso, porque o sea, después se vieron las fotos, sí, le mandaba Solvay. fotos en bolas y, ¿Y un montón de cosas. chats también? Sí. Pero para, tu relación, chats vos decís también, que sí. inició clandestina o a escondidas, sí. fue tu propia declaración, sí. ¿no? Sí, porque no, so sí, sí, sí, pero pero no por nada de... sino porque, nada, estábamos en gira y... Y yo la verdad eh, era nueva y no, no quería que se sepa todo y sabía que si nos veían enseguida va a salir por todos lados, entonces como que cuidábamos eso un poco. Y vos crees... De hecho que lo él... cuidaba más yo que él, porque sí. a él no le importaba mucho. ¿Y vos crees que él, eh, no teniendo, eh, digamos, de alguna manera nada en su personalidad que, que arriesgar, eh, se pone habitualmente en esta, en esta situación? Es decir, lo hace porque sabe que en definitiva eh, va a tener otra mujer mañana? Porque volvemos al mismo, a la misma cuestión. No sé si, no sé si, con, ese, no sé si con ese motivo, pero siento que él eh, pareciera que, que, que quiere que pasen estas cosas, porque siempre en sus relaciones pasa eso. Lo Está lo más bien, está lo más bien sí. y de repente. Ay, ay, ay. Lo, ¿cómo, ¿Cómo vas a dejar abierto en tu computadora, eh, lo, o sea, cosas muy evidentes, como que para ah, que, no que le la le otra importa. persona lo descubra, como que para que salga a los medios? A ver, chicos, es una, es una persona eh, eh, Bianca. nacida en una familia mediática. Santiago, sí, sí, sí. Carmen, él, Bianca, ellos viven de esto también. Eh, apelo a tu poder de síntesis porque nos queda un minuto, digamos. Bueno, acá claramente estamos como pegándole a Fede val ¿no? Con Pobre todo lo que estamos Fede. diciendo. Yo te quiero preguntar, ¿qué tiene Federico Val que conquista mujeres extraordinariamente bellas? Sí, increíble. Mujeres fuera de serie, mujeres que lo han bancado en momentos difíciles. Realmente las enamora, digamos... ¿Qué tiene? ¿Qué tiene Val? Es que tendrá el pelín. Es que tiene eso, que sabe, sabe qué decir, sabe es como, como, como un actor, ¿no? Sabe qué decir, cómo decirlo, eh, por qué decirlo. Entonces con eso es como que te, te termina atrapando. Eh, claro, es así, porque es así. No. Sabe atrapa, ¿Cómo hacer atrapa, para atraparte. Si te seductor. dice eso sabe que te va a gustar. Bueno. ¿eh? bueno claro, un seductor. Sí, seductor. Sí, sí. Bianca, eh, creo que te... va más que nada por ese lado.